A compitruenos, bienvenidos a un nuevo episodiazo de Pokémon Penumbra. se me fue Tetra Longue. Vale! ¡Pachi, Pachi se ha quedado dormido. Perfecto, compitruenos. Estamos en un nuevo capitulazo. Vamos hoy a hacer eh, muchísimas cosas, entre ellas una ruleta de legendarios. Lo digo ya para que os quedéis, porque va a ser epicardo. Y eh, ayer que hicimos ripear, pues la verdad es que fue increíble. Hubo combates contra Samina, fue eso, Samina? Sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí perfecto. Eh, sí. perfecto. Sí. Que Oedi lo más, pasó ¿no? bastante, bastante sí. bien, la verdad. Oedi bueno, se lo pasó increíble, sí. Me lo pasé en un combate tan fácil que bueno. La que lena. me gustó repetirlo, excelente. <risa> Estupendo bueno. chicos, pues nada, eh, hoy toca capturitas, toca avanzar y ¿qué más? No sé, la verdad es que yo no sé eh, y es Isla segunda ruletas, eh, Ruleta. bueno, me todo. gusta Vale, hemos revivido todos a los pokés que dijimos en el episodio anterior eh, Para el que no lo sepa, básicamente revivimos a todos los que usamos en aquel capítulo <risa> Más cuatro, entonces si queréis presentar equipo full rápido Yo, yo, yo, sí, yo vale. primero, primero, yo, yo, eh, solo, solo tengo a Javiwer y a roade ya está Vale, a yo esto, tengo pero... a Sup, a Ericmon, a Gap, a Memo, a José y a René. Ahí lo estáis viendo, chicos. Mi Menor, equipo René de gira, quiero, que jo, quiero que José deje de reír. ¿Ese mitangro? <ríe> <risa> ¿Apareció siempre? Yo <Ocho, risa> tengo a Ampurk, tengo a Siro, Samuel, Nabu, Monokuma y Hugo. Gracias, hugo no, no, no, no. Vale, yo tengo otra vez a Galvántula, Porygon2, eh... Bueno, los estáis viendo, tío, si los <risa> conquistas a todos. Me cago en <risa> ese todos. Es que no me sirven los nombres. Entonces, vamos para allá. Vale, bueno, chico, entonces, ¿quién se lleva ruleta? Eh, Jota. Yo, yo me llevo ruleta. Pero, pero, pero, para, para, para. Eh, antes de nada, hay que decir que al final del episodio vamos a tirar una ruleta. No, sí, ya sí. ¿Lo no No No ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? No se no entera, no? Jota. Perfecto. Estaba ¿Sí? sin cascos. Eh, Así que, chicos, no se lleva la ruleta, J Que el Loki ahora mismo está oh, eh, igualadísimo. Está ahí, está Increíble. Ahí. Así que, eh, bueno, voy a tirar la ruleta, chicos. Venga, dale, dale, que queremos que hagamos La ruleta, que se la lleva. Doble muerte, doble muerte, doble muerte. Sin Eps. No me la creo. No, no, no, no, no, no. Se quedó un milímetro de cero cero Eps. Llevo, Pero se llevo? lleva ¿Qué? sin objetos. ¡Uh! ¡Otra me vez! Gusta. ¿Otra, ¡Otra vez! ¡Otra, ¿Otra vez? vez! Y no ¿Quieres? vale llorar, no, llorar no, Vas a no. estar todo el cap sin objetos. No, hombre. Sí, Por la perrada me que, me hiciste que hiciste el otro día. Me comiendo, el tema está <risas> en que El tema está en que es un capítulo más de transición, no en combate <risas> como <que> contra Samina. <risas> bueno, ya parte. veremos. Me ya, chicos, entonces, ¿qué hacemos? Capturamos antes, después eh. hacemos un combatito de calentamiento y vamos para la isla de shelter ¿no? Venga, vamos a capturar, chicos, Capturamos, capturamos. Venga, ya hablaré, vamos, venga. Sin miedo al éxito. Pokémon de ruta. Vamos a darle a ver si terminamos rápido, chicos. Bueno. ¡Oh, Peliper! ¡Yo mismo! oh Peliper! ¡Oh, Gastron. ¡Hola! ¡Gastron es God! Nada, qué suerte tiene eco con los Pokémon de ruta, tío. Es increíble. Lo mío, a A ver, puede meter explosión. Voy a huir, perfecto. Dos Peliper con lluvia y drobomba los. Perfecto, yo también me parece que voy a huir. Sinceramente, es que no te jodas, tío. <risa> es el combate infernal. Que Vendaval que no falla, hidrobomba… que me estás contando. Espectacular. Bueno, pues entonces, mote. ¿J lo dices o qué? Eh, no, yo estoy buscando un segundo. Ah, perfecto. <risa> nah, pues yo encima no me va el móvil, así que. Pues, perfecto. Espera, espera, yo. mote completamente. Yo voy rápido, voy muy, muy rápido. 2000 años más tarde. Eh, Se llama Calderón. Grande Gastreón Calderón. <risa> bueno, grande Calderón. Grande Calderón. Calderón. Calderón. <risa> bueno, venga, segundo Pokémon de ruta. Va. No, espera, espera. te quieres esperar, tío? Que hay prisa, tío. Vas volando. Nada, que desconsiderado por ¿Qué te ha tocado? Gastrodon. A Calderón. Ah, me gusta. Oh, ah, que mal. Vale. Vale. El mote a Gastron, me de Lickitun se lo va a llevar Euris. Enhorabuena, Euris. Grande, joder, Euris. los Euris. Grande segundo Euris. Pokémon de ruta. Oh, y Gastrodon y el otro es diferente. De loco. No, oh, <risa> Ese guay. está chulo. Está lindo. ¿Me aguantaron suave hojas? Yo creo que sí. <risa> Yo creo que también, eh. Sí, tiene esas. banda focus, de hecho. Sí, los. Mirad lo que me sale, chicos. Mirad lo que me sale. Uf, uf. no me lo puedo creer. Eh. Ya no, lo no tiene. Bueno, el monte de Migastros se lo lleva de Thor. El mío se lo lleva MBR de locos. Grande, MBR, grande. A mí en algún momento el se rato. me ha olvidado que teníamos Veloz Ball. No sé por qué. Perfecto. Sí. La verdad es que he empezado bien. Uy, bien. Lo tenemos. Yellow. El mío se lleva Uy. el bote de Gian. Grande Gian. Gian. Grande Gian. El mío se lleva el mote de. ¡Uf! SGR. Bueno, está bien. Uy, casi. Se abren las megas por acá, ¿no? Sí Cuando, nos sí, la, sí, la la de sí. Cuando te pasas el juego, vienes aquí. <risa> ¡No! ¡Ah! <risa> Mira que lo. No se mire. lo zampo. Se lo comió. No vale, pues esperar, esperar, que estoy con, estoy con la cinemática, eh. Ah, pues nada. Pues vienen ahora, eh. Abre Eddie. abre ¡Es Satoshi, es Satoshi. Se llama es Satoshi. Satoshi. Es Ash! Es chef Satoshi. Como tienes eh, Greninja, me... ¿Desde cuándo aprende a cocinar, Ash? <risa> perfecto. Esperad, espera. espera. Me estoy enfrentando a Satoshi. Esperad, eh. ¿Por qué cojo objetos? Soy boludo. No, tiene matriz de la verno. Ta no. no. Tanto que me está dando de comer en el canal ahora me va a dar no de comer verga. Abre, abre Eddie. Pero, pero. De hecho, yo voy a ir así al combate. Mirad cómo voy yo al combate. Como tenga Greninja, estoy yo ahí. ¿Cómo te carrean? ¡No me la conté! ¿Qué me estás contando? Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. ¿Cómo nos acabas de librar de.? Bueno, bueno no eh, tengo Mimikyu, nada. es tu turno. Perfecto. ¡Rompemoldes! ¡Ah, tiene rompemoldes! Me... ¡Mimikyu no es tu turno! <ríe> ¡Mimikyu no es tu turno! <ríe> no es tu turno. No ¡Gap es tu turno! <ríe> ¡Mimikyu no es el mejor para… Hacer no, la verdad que con rompemoldes no. Axorus AXS es rápido, vale. ¿verdad? Muy rápido. Es bastante. Tiene su speed, sí. <ríe> poco, ¡Enfado! No me la contes. A ver, enfado no me importa. No, nah, no pega mucho. Bueno, no. No. Para nada. Algo pega, Martillo hielo. Debe morir. Ah, perfecto. Muy bien. <ríe> ah, aquí tienen poder Z. Ah, De tipo lucha. ¿Cómo? A ver. No, nah, tipo. tipo dragón. Tipo. tipo dragón. dragón. Pues va a pegar, eh. Sí. Bastante. Bastante, sí. Me tiró una danza a espada, mí, verás. Yo voy a tirar lanza espada A ver ese carbobinable ¡Oh! ¡Hanbrido lanza espada! Es boludo nah, qué es ¡Rip! rip un golpe. ¡Qué, ¿Qué es fácil es! Vale, ¡Hasta en juego! ¡Qué fácil! ¿Cómo lo habéis cargado? Ah, De ¿sero? un fuerza lunar A ver, yo no Vale, tiene un roto okay, atrás no, ¿eh? Un florje, estás loco Roto Ah, Amigo Dracoaliento devastador A ver cómo me devasta este dracoaliento ¿A quién? A Slowbro Nada, lo aguanta no le quito nada. ¡Siento de vida! ¡No! ¡No! ¡Y me tiro brato. relajo! Increíble. Voy volando, <coughs> voy volando chavales. No chavales, Esta serie está ganada por mí. No me la conté. Esta serie la remonto. ¿Mm? Oye, Eddie, ¿podías pechear algún Pokémon hoy para sentir un poco mejor, ¿Tan? más cerca de la victoria? No. Que no, eh, no. Eh, pero, pero, pero, pero yo no voy ganando, voy ganando J. No, no, no, ahora, ahora vamos a empate. ahora vamos empate. ¿En Serio? No no, que hemos uno, uno, perdido uno, has perdido uno solo, perro. No, joda, no pero per perro, vamos espera, espera, a esperar que, que voy, a, voy a morir más. <risa> <risa> no, no chakucheshozo. No no. Ah, creo pero... nunca. Bueno, qué fácil es este combate. Sí, muy fácil. La verdad, la verdad. que muy fácil. Hey. Satoshi muy fácil. ¿eh? <risa> Satoshi me come lo. ¿Quién se te murió, J? Eh, ¿quién va a morir? El, maza, el morato, ah, ese es sí. malísimo. Es que no sé si me gusta, el... tío. No, es no que no sé gusta. Es se malísimo. Malísimo. Eh, Es mal Pokémon. No tengo ¿no? como cargar más Satoshi, eh. Perfecto. Se algo viene hacer, Rip. Perfecto. Algo de tipo fuego. Venga, y aún quedan viene. los combates. Cuatro combates seguidos contra el Team Skull, eh. Excelente. Pues se viene. Ah, no, Aikira. Aún no se viene lo del Team School, A ver. Right. Me encanta cómo nos inventamos no. las cosas en este juego. Hay Venga. que ir. Ah, hay que ir para allá. No, ahora se viene Mewtwo y después. <risa> yo, y, sa y sale Lugia y nos deja capturarlo. <risa> no, no, pero en esta recta hay cuatro combates seguidos. contra Cool, en serio. Bueno, chicos, yo creo que puedo utilizar objetos, ¿no? Eh, no. Sí, sí, no. Hombre, si te murió uno, perro. Este <risa> vale, perfecto. Vale, spoiler. No. Eh. ¿Hacemos algo más? Sí, hay que ir a la. No. Sí, no. Coño. <risa> claro. No, a ver te si te, te imaginas. Si querés, el capítulo por acá y lo llamas Satoshi. <risa> Compitruenos, después de más de 28 minutos de grabación que no os habéis comido, o sea, hemos ido a una Muy isla bien. de executors, hemos vuelto, hemos hablado con. Mu no, no entiendo nada, o sea, este juego es mucho texto. Vamos a hacer algo en este capítulo que va a ser, como no, Tibesco. En el café de Copter Eso es. Vale. El Team School se ha suscrito al canal, es miembro, <risa> lo tiene todo, o sea, es increíble. Aquí Dejar un like, está. perros. Ahí, Dejar ahí. un like. Eh, creo que son tres o cuatro combates seguidos. Sé <risa> que agarraos, eh, chicos. No, sí, está bien. Está bien. Me lo voy a pasar guay, la verdad. J volando, sí. Volando. Me hace una ilusión increíble. Eh, vale. A aprovechando el comentario de Eco, pueden hacerse miembro los cuatro canales. <risa> <que> <risa> es un eurito, cerdos, venga. Vamos. Y ahora le damos, ¿no? Sin más. pipa Ahora yo ¿No? ni, me lo pensando, ni me lo pienso. ¿Aquí hay texto? No, ¿no? Es de nuevo a combates, ¿no? Perfecto, primer combate. Ah, amigo. ah ya para, está, para, para, amigo. Para, para, para, para, para, para. Para, para, para. ¿Cuántos para ¿Tiene para, la primera? Para, para, boludo, para... Ey, los estoy Archers. ¿Tres, tiene tres? tres Pokémon. Tiene tres. Tres Pokémon. No. Van a increíble. ser tres combates de tres, creo, ¿eh? ¿Cómo? Vale. Ay, me, me sirve? Nah, ¿A ¿A Arbok, Arbuck. ¿A qué nivel? Que me intimida a mí también. Perfecto. Mm -mm. Ah, a ver, amigo. que me intimide no me importa, pero... Mm. A mí sí. ¿eh? Mm. <risa> ¿Qué tiene Arbok? ¿Deslumbrar? ¿No? Hey. Si. Hey. Que deslumbrar no me hace mucha gracia, pero bueno. Al 88. <risa> ¡Casco dentado! De nivel. Tiene casco dentado el perro. ¿Cómo? Lo que oyes. ¡Pega! ¡Envenena! Vale, pues no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Te ha hecho veneno? Lanzamugre no, bueno. Cuidado. ¿Y ¿Es más rápido que yo? No más rápido? Ay, no, no lo maté por la intimidación en Rosque. Nah, qué fácil este Me envenena, que perro también a mí, tío. Chavales, este juego es muy fácil, no sé por qué sufran. Sí, sí, sí, es muy fácil. Hijo. No, esto es demasiado fácil, de hecho. <risa> te, pones, ¿Te pones también una Lúranos. ruleta tubo Eddy? No, no, perfecto. Gracias. Podría haber puesto trampas rocas y hacen Rosque. ¡Ups! solar! ¡Ah, que tiene la hierba única! ¡Let's Ups. go! ¡Qué dolor! ¿Quién? Tiene un, un ¡Pega! Ahí me viene a mí el te lo, cargas de una, vale. te lo cargas de una, claro. Así. Qué fácil es este juego. <risa> Danza espada de Raticate. Uh, Raticate. ¿Es uh, rápido uh, Raticate? No. Va. Mm, más o menos. ¡Ah! ¡Movimiento Zeta! yo cambio! Tipo Sinias. Menos mal que tengo esta info. Lurantis, vale. Tiene la cuchilla solar esa de mierda. ¿no? Tipo sí, Sinias. Agujero Tranquilo. negro, aniquilador. A lo Tienes que aportar con la pinga, no me jodas. Sí, sí, sí. La no, aguantas. No, no, no, no, no, no. Puede ser que se… ¿Cómo? Se... Le pega por menos dos. ¿Puede... Puede ser doble filio de Raticate, RIP Electivire. Bruh. qué loco. ¡Adiós! Monokuma. Muchas gracias, Monokuma, por tu participación en esta serie. ¿Qué ¡Ah, bueno, qué verdad? más rápido! RIP Flores. No, hombre… ¡Crítico! ¡Dios! Nada, yo con los críticos es que no tiene sentido, de verdad. Yo creo que pierdo aquí uno también. yo Con los Subido. críticos es que no tiene sentido, tío. ¡Ah, vale! Perfecto, sí. que me tira ahora esto. Me ¿Cómo me hace soy... crítico, tío? Qué asco. Galvántula es good. Good. ¿Qué, ¿Qué asco me estás dando, Eco? Perro. Me gusta, me gusta, me gusta la tío. tío. Voy a hacer una peli de respondones. Eh, escúchame, escúchame. Mirad. Ah, que tiene un. Ah, Agrón, sí, se tiene... va a tomar por culo, eh. Anda, perfecto. Un no con Raticate. Nada, Vaya, de no malísimo. tendrá movimiento Z. <ríe> mm. Qué perro, eh. Voltio este. cambio. Sí, pero es que es de siniestro, ¿no? Sí. sí. Tengo, lo, ¿Tengo ¿cómo ¿Cómo le pegas? ¿cómo le pegas? Ah, tengo un poder, oculto. Le he pegado que flipas. Ah, que me queda el Lura antes. Pues eh. si es de siniestro, voy a sacar a Blaziken. Push, no se me... No me la conté, no me la conté. <risa> no te maten. Lo aguantas con... <risa> Doble filo, no me ha hecho a la predic. Sí, pego pe una locura. Ah, ¡Re-Blaziken! Uh! No, no, tenía no. sas, tenía sas. Ah, vale. estoy, sí. estoy chill. A ver bueno, si voy a hacer bajo. protección, no vaya a ser que tenga un golpe abajo. Lo quiero lo ver. Tiene, lo, lo, lo tiene, lo tiene, lo tiene. ¿De verdad? Uy, uy. Sí, sí. Pues me la tengo que jugar. Nah, no, lo uy, tiene. no, no te lo va a hacer. Bueno. Vale, perfecto. A ver. Vale. Uy. uy. Eh, pero voy mal, ¿eh? Si hay más combates seguidos voy mal. Vale, doble ah, vale, sí, no me crítico me... me acaban de meter. Perfecto. Chicos, uy, me chicos, tío no, no, no, de un golpe. No, no, no, no, no, combate doble. ¿Qué? ¿Qué es esto? Combate ¿Eh? doble, no. Ah, no. Ah, no, vale. Doble no. Pokémon. Cinco Pokémon. ¿Qué dices, bro? Pero creo que están bajos de nivel estos, eh. A ver, ah, vale, a, bien. No, ah, hipno. A ver, ¿qué tan bajos? <risas> oh, hipno. Hipno me gusta. Galvántula. A nivel, Esa, a claro. ver, ¿están bajos? <risas> ah, el 88. Sí, perfecto. Sí, 88, bajo, perfecto. Un nivel que va bajo. Está bien, la verdad. Está muy bajo, la verdad. Sí. Hipno, qué tan rápido, es? Es un loco, ¿no? No, es lento, es lento. Sí. ¿Y qué os va a hacer? ¿Qué os va a hacer? Quiero verlo. Movimiento Z, hipnosis, o algo así. Hipnosis Z. Eh, Sí, efectivamente. Vale, perfecto. No esperaba otra cosa. Y Z no que lo evito. Perfecto. ¿Lo evitas? <risa> ¡Qué perro, Perfecto. A ver, ¿en serio? Me metieron antes un, un golpe. Un doble filo cabrón. Perfecto. A ver, yo a ver, yo como he evito el disruptor psíquico? Fállalo, fállalo, perro. ¿Y, ¿Y o sea, el Z? Psíquico? El mío no lo falla. Sí, sí. ¡No! A ver, el mío. ¿Pero qué mío? hace el el mío, disruptor psíquico? psíquico? ¿Pero qué hace hipnosis Z? O sea, solo te duerme. Solo duerme. No, ah, Galvatula, no. un saludo, crack. ¿Cómo días mejores? ¿Cómo? ¿Cómo du sueño? Duerme y sube velocidad. <risa> eh. eh o oh, eh, oh, eh, oh, Edith, ¿te has dado cuenta que has sido el único al que han dormido? Sí. Perfecto. Ah, te lo mereces. Ah, tiene un sí, me me bastante sí, me explotador. ¿Es Tank. Sí, ¿verdad? O sea, a mí no me mola haber perdido un Pokémon, tío. Porque yo quiero remontar esta serie, ¿sabéis? O sea, a mí me gustaría remontar en algún momento. No, lo que no está siendo gente? posible. Uf. ¿Cómo, cómo? No creo que si, me explosión, ¿no? ¡Si no les cool No, no, no. Ay, cómo explote. ¡Está jodido. un brío. No me la contes. Ah, aquí tiene un crobat también. Perfecto. Ay, tío, qué asco. O sea, ¿podemos dejar de jugar esta rom? Sí. Yo la de jugar. Voy a Hello ¿no? Kitty Online. Coincido. Pájaro osado. No, si lo que se viene ahora es casi peor, no os preocupéis. Viento afín de crobat. No. No tiene ningún sentido este bicho. ¿Cómo? Mano, yo... no mato a nadie. ¿Y qué le hago yo a este bicho asqueroso, tío? Ida y de vuelta de Crobat. Ah, el Skuntank, es verdad. Ay, me, masa, me saca Skuntang. No tengo cambio Skuntank, perfecto. Es que tengo terremoto, pero es que va a ser más rápido o alguna mierda de estas. Yo me lo sé ya, esto, sí si no soy nuevo. Uf… Chile, está Está bien el Team School, eh, chicos. Sí. Sí, la verdad, sí, sí. La verdad que sí. Bueno. Perfecto. Morato quiere eh, morir otra vez, perfecto. Eh, Skuntank. Me ¿Qué se ha hecho el Skuntank? Puya nociva ahora. Perfecto. Tajo un brío A ver. A mí. Ah, pues igual no tiene nada, eh. ¿Ah? Bueno. Bueno, hago tener de... <ríe> Pega, pega, pega. No te voy a negar. Va a hacer terremoto y si le hago un crítico sería increíble. Perfecto. Yo despertarme, no me voy a despertar. Puya nociva. Pájaro rosado, Grande naus. Caran... Oh, ah, ¿sí? ¿Carantoña tiene carantoña? No me lo acuerdo. ¿Cómo? Ah, lo guando. No para de morir el <ríe> crabo <crabominable. ríe> <ríe> <ríe> <crabominable. ríe> No para de morir. No para, no se cansa. Es Kuntan increíble ese es que era abominable. Es juntan que rápido. Sí, es juntan no es tan rápido. No, Sí, no, sí, sí, no, no, sí, sí, no sí, sí, sí que es rápido. Parece que no, pero sí. 84. <risa> parece sí. que no, pero, pero sí. Pero <risa> y... parece <risa> que <risa> va a ir rodando, ¿no? Santer... La, tal cual. Toxapex. Será más rápido. No, no me no la contesto, no. Toxapex. A mí, sí. a mí Toxapex no me hace mucha gracia. A mí tampoco, la verdad. ¿Por qué? Porque tiene eh, recover. Y me murió el, el Toxapix, que tenía tox. No ah, tox, bueno, no no. pero... ¿Cómo me cargo a ese tío al Toxapex? Mucha bueno, no ¿Cómo? So... Solo tengo una opción y es me quiere aprender su puño trueno para el Toxapex. Hidroarietes físico. No, de locos. Sí, bueno, es es físico, es físico, gracias, bro. Creo que me acaba pues... de salvar el combate. Ay, sí, sí, y darmani te quiero. Bueno, tiene lodo de negro también. Bueno, espérate, 10.000 años más tarde, chicos. Ah, que es Clefego ah, contra Armabilotic. Exactamente. Exactamente. ¡Ah, de y verdad! Que, ha que ha no tenga recover, porque como tenga recover ya me tilteo. ¿eh? ¿La verdad. Tiene recover, perfecto. De pues, no, ¿Toxapex no? aguanta más por el lado físico o el especial? Aguanta todo. Eh, ahora mismo es físico. Ah, ¿dices de defensas? No lo sé. Sea. Claro, para ver si le tiro psíquico o psíquico. Aguanta oh, como pega Desarme tiene, me ha quitado el mineral evolutivo. A mí igual, a mí igual. <ríe> bueno, voy a, a ver si lo paralizo, Perfecto, justo lo digo, justo ocurre. This es que soy increíble. Claro, que ahora me quita más, entonces... Bueno. ¿Y juego sucio cuánto le quitará? Igual tiene mucho ataque. ¿Eh? No. Venga, a tu casa a tu Perfecto, craftes. no le Perfecto. quito nada. Hermano, ese es Crafty, es increíble en la serie, ¿no? Sí, sí, sí, está no Está Julio, pero qué cerdo. Ah, no tengo... <risa> ¡Rip! Se olvida que no te... ¡Oh, no! ¡Mega Hundum! Es... ¿Cómo? Buah, ripeó. No, ripeo, loco. Mega, Mega hundum, hundum. No, Mega hundum, hundum, no, Mega hundum, hundum, no. Algo no, Toxapex, paralízate. Mega Hundum, chicos. Spoiler, no se paraliza. <risa> en efecto. Mega Hundum, chicos. Hidroariete. <risa> y bueno, con el veneno. Crítico. Crítico, increíble ese Toxapex. Ofensivo. Eh, chicos, ¿os acordáis que había un Mega Hundum delante? Eh. Sí, va, es Acabo de ripear, mi gente. ¿Muelo con el veneno? ¿O me salva el, el. Ah, no, muero con el mereno? Yo creo que acabo de perder, la verdad. Me baja la. Chicos, eh, confirmamos. Me da Vale, perfecto. perfecto. Console. Me da un… Con... ¿Cómo que console? Sí, boludo. Sí, boludo. Oh, Scrafty crafty, lo aguantó. Le hice sorpresa estando ya en el campo. Ah, estupendo. Ah. La verdad que bastante bien. ¡No! Toxapex, no lo puedo matar. Hidroarie, buena jugada. Bueno, bueno, bueno, bueno. Esa jugada estuvo al nivel ¿Eh? del bolasombra Kangaskhan. La verdad que sí. Increíble. No puedo matar a Toxapex. ¿Vienta? Me está estallando los pepes Rayo solar, ¿qué hace? Claro, es eh... una jugada de 10.000 Es una jugada de 10.000 Me hizo rayo solar. ¿Quién te ha hecho rayo solar? No puedo solar? ganar, chicos. Oh. Nada, si con Leonardo lo tenés. Ah, va volando. <risa> es que… Es que cómo te odio, bro. O sea, no puedo matarlo, tío. ¿Puedo tirar un revivir máximo? ¿Cómo? <risa> eh, eh, chicos. Me acabo de matar al Hundu, Metió… Primero, rayo solar. O sea, tuvo que cargar. Le metí un pulso dragón. Me, me pega y en vez de hacer me llamarado lanzallamas, hizo día soleado y perdió vida por el poder solar y se mató al solo. Jajaja. Me va a pasar la break del año, me mato a eh, Tío Eko, por favor, para. Perdón, perdón, perdón. Toxapex. Y sin compañero. ¿Lo aguantas Psíquico. todo? yo lo sé. Ah, que me dropea defensa. <risa> ah, de verdad. Es que no puede ser, tío, que vaya a perder. Mega Hundum, es más rápido que la Alakazam. Paralízate, Toxapex. Golpe no. crítico, es increíble esto, eh, mi gente, es increíble. ¡Crobat! ¡Ah, qué tiene Crobat! Pajarosado y se mata el sol. ¿eh? No puedo Croat. ganar, chicos. No. Perfecto. Tóngame, tóngame. Me llevo ruleta en ver? el no, siguiente no. caso? Sí, creo que sí, creo que sí, bro. No, me creo cayeron que... los Uy. Está duro ese Toxapex. Rip Madre mía. Eh. Viendo fin. Ah, nos curaron. No sé cuánto me cayeron. Ah, Le voy a salir el viento fin. Encima le pongo la lluvia. Tío. Me sí, cayó uno solo, ¿eh? Creo. Sí. Solo. En ¿Cómo? Solo uno. Creo que Flor que solo. Sí creo que sí. Imposible. Estoy flipando. tío. Creo, eh, creo. Quiero, ¿Qué, quiero el bar. Curan? Imposible. Nada, quiero el bar. Nada. Ripeo, mije. Joder, Bien, JRIP. Rip. Vosotros. Chicos? El viento fin. ¿Cuánto dura el viento fin? Cinco. Cinco. Rayo sí. oh. solar. Estoy bastante ripe entonces. Nah, te lo pasas. Va volando, J. No, no porque no lo matas. <coughs> ¿Por qué no? Qué raro que no lo hayas matado. Porque, no me, porque no va me, muy defensivo, sí, no, claro. no me va a matar, ¿verdad? Sí, claro veces. que sí. Tengo, sí. tengo el chaleco asalto tío. Pega mucho por el lado especial. Y tú tienes poca defensa especial. Sin sí, no stab. A ver, yo creo que te sí, mata. Eh. Sí, descansa. ¡Rip! ¡Rip para Jota! Perfecto. perfecto. Eh, sumo, ¡Sumalo, ¡Rip! tonto. Ocho cuerpos, eh. Los mismos Grande. que me en el cap anterior. Mm. ¡Mega hundum! <risa> no me avisaron que era mega. La no, qué sí. vaca. <risa> <risa> Alarido, perfecto. Para Tildiar. Ripo Eddy, también. No, no. Nah, Va volando. Yo no muero. Va volando. ¿Quieres dejar de hacerme críticos, pedazo <risa> de perro? <risa> nah, sí que lo mata, sí que lo mata. <risa> ¡No! Sí. no. Pero va a hacer rayos, pulso brío, No te mata, no te mata. No, que va. <risa> Nada, oh, qué suerte tiene golpe pero... bajo Golpe bajo, golpe bajo, golpe bajo, golpe bajo. Los... ¡Voy volando! Qué ¡Voy suerte volando! tiene o Eddie qué suerte tiene Eddy. ¡Qué suerte tiene Eddie ¡Otro crítico, ¿Es? pero de verdad! <risa> eh, ese Toxapex es el mejor Toxapex del mundo. No, yo llevo aquí una hora, eh. Y no se le gastan los PPs encima al imbécil. ¡Otro crítico! un fuego de energía ese de No entiendo vale, nada. Vale, cuento de muertes, ¿o Eddy? Eh, eso te digo, porque no tengo ni idea. Es que te ¿Otro curan. ¿Otro crítico? Te curan. ¿Otro? Pero Puya no se va a tener de crítico, sí, o qué pasa? creo que sí, creo que no, sí. No, no. No, no, no, no, Puya no o no. Sí, creo que sí, ¿no? Me no. suena. Yo creo que no. Pero lleva tres críticos seguidos, tío. Cuatro ¿No? críticos. ¿Cómo? Tiene que tener. Herm sí, sí, hermano, sí, sí, sí. se te volvió el juego. No, no, puya. No, no, sí, no tiene no. porque tiene de envenenar, es verdad. Se, se te, se te bugueó el juego. A ver si, como te meta otro ya, se te bugueó, eh. Sí, no, se te bugueó. Que no, que no, que, que, que le pega crítico, es como. Que no, que envenena. No. No, no, no, no, no, no puede no, tener no. dos efectos secundarios. Sí, puede claro. tener dos. Y tiene restos, eh, Toxapex, no tiene eh, periscopio Eh… Ensañamiento… Chicos, eh, Toxapex tiene ensañamiento. Hace que todos los movimientos del usuario causen un golpe crítico al objetivo si este está envenenado. Ah… ah mi. Pues güey. yo también tengo ensañamiento. Pues es la habilidad mala, ¿eh? en verdad. Voy a ir a danza y si se paraliza genial y si no… Pues... A ver, a ver, a ver, a ver… ¿What? Y… Oh. ¡Oh! Pero no lo matas, igualmente. A bocajarro crítico, a bocajarro crítico, se confía. No, a bocajarro le pega por menos dos, no, no. Todo le pega menos dos. Y mata no. Jugártela que se paliza dos veces. O sea, otra vez. Sí. ¡Crítico! ¿Se paliza? ¡What the fuck! ¡Se pasa el combate, qué perro! No, si le queda Mega gundun, ¿no? No pasa nada, bocajarro y a tu casa. Con el impulso, con el impulso va volando. ¡Oh! ¡Increíble! Blaze, ¿cómo te quiere ese Blaze again? Increíble la jugada que acabo de hacer sin darme ni cuenta. Golpe bajo, random. ¿Te imaginas? Ser increíble. Nah, no, tía, no. Nada, no tío Madre de mi vida, chicos. Se lo pasa Se volando. Lo... ¡Volando! ¡Va a volar! ¡Qué fácil pues, es el juego, bueno, ¡Chicos, conteo de no muerte, rápido! Mucho, remonto. ¡Cuatro! ¡Ocho! Vale, a ver. Oedi, ¿Cómo tres, cuatro. ¿no? Yo cuatro. Yo, tres. Oedi, 116. Echo, cuatro. Yo cuatro. 121. Pachi, yo creo que una, tío. Lo tengo que mirar. 116 por ahora. Pero creo que... No sé, es que no sé si me cayeron más. Pachi se come ruleta. ¿De verdad? ¿Se pone primero? Sí, 8, 8. ¿Y Jota? 117. No, me pongo primero por una. Ruleta ¡No! Para ¡Empatado, Eddie, con Eddie! ¡Empatado con Eddy! ¡Empatado con Eddy! Creo, eh. Vamos. Tengo que mirarlo. Es que no sé si me cayeron más, tío. Pero como puede ser que esté tan lejos yo. Es que... No sé si murió Dragon también. Eh, eh, sabe, bueno, lo, lo... Miramos, lo miramos. Vale, chicos, eh, viene una cosita, no sé si os acordáis. Ah, la sí. Ruleta de legendarios. Ruletita de tapus Ruletito. y legendarios. Y perdón, y ultraentes. ¿Qué claro. hacemos? ¿Todo juntos? Sí, ¿no? No, yo, yo haría tapus eh, y ultraentes únicamente. Y después los legendarios los dejaría claro, para claro. cuando aparezca claro, A ver. para más adelante. Claro. Sí, sí. Vale, sí. órdenes. Eh, ¿Cómo hacemos? El que, va perdiendo, el que va perdiendo es el primero que primero. se va perdiendo. Primero. Pues no, llevo, no me parece F justo, F porque F yo he perdido F toda la serie. cerdo. sí. sí, sí, sí. <risa> de loco. Es lo, lo que hay, compañero. Claro, para estar justo, está bien. Yo he, ido, yo he ido primero toda la serie y ahora, cuando interesa, voy último. Es que vale, no, te... ok, ¿quién va primero? Lo... Que Yo, yo, entonces, sí, venga. Eco, el primero es de Echo. Sí. Ok, está girando la ruleta de Echo, de Utrentes y Tapus. Si no me gusta, puedo cambiar. y No, y le sale. Se negocia. Le sale Shurkitri. Es, es top. Es no top es 3. nada malo. Mm. Top 3. ¡Eh! No se puede llevar con el Hipnosis Z. Que conste. Yo quiero hacer estilo, así que me da igual. Pero sí. No vale, es, es segundo va J, ¿no? Sí. Perfecto. Ok, está girando la ruleta de J. Que le sale un. Vale. Good World. ¡What! ¡Buah! Wow, wow. Ese es. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? Good, good, good world. world. O sea, el, el, de, el que empieza por G. Gordo. Gordo. El, ah, el gordo, ese es malísimo. Perfecto. Vale, y, el, ¿y ahora. El ¿El dragón siniestro o el otro? El dragón siniestro, el dragón siniestro. Voy ah. yo porque creo que me murió también eh, para, para, para. ¿El ¿Cómo? dragón siniestro cuál es? ¿Cuál es el dragón siniestro? El, la, el bicho este grande, boca grande. ¿Este? ¿Este de aquí? Claro. Sí. No. no, ese no. Goose Lord. Guth Lord. Good Lord. Good Lord. Claro. Ese. Ese. Qué mierda. Ese que te gusta. Vale, Eddie, gusta. venga, vas tú, vas tú. Venga. El que, el que sale de ahora dragos. es tuyo, venga. Vale. Está girando, no salió ni un tapo aún, eh. ¡Tapu ¡Está Uri. girando y le sale. Oh... <risa> <risa> eh... Kartana. Oh. ¿En serio? Buena. Sí. Vale, quedo yo. Oh, por favor, Celestila. Oh, sí, ¡Carta de por, por favor, la Celestila. Barrera. Por favor, Celestila. Está girando no está la mía. God. Celestila, por favor. O Tapu Fini. No me la contés ¿Qué le tocó? ¿Qué? Tapu Bulu. ¡Oh! No, rip, el peor tapú. el peor literalmente, el peor literalmente Pero no está mal, está bueno, tapu, campo, no está mal. Bueno, mete el campo, ¿no? No está, mal no, no está, está mal, mal, no está mal. Eh, eh. ¿Alguien quiere negociar sobre mi cartana? Yo quiero eh. negociar el eh, la verdad que es una eh. puta mierda. Uy. Perfecto, pero vale, os jodéis porque eh, voy a cortar el capítulo aquí. A mí De loco. <risa> A mí si me dejáis coger hacer estilo, la verdad que me gustaría. Compitruendo, dejamos el episodio por aquí. Esperamos que os haya molado. Reventad el botón de like y suscribiros a los cuatro canales para estar siempre atentos de esta pedazo de serie. Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Penumbra, Moon Tetraloque. Perfecto. <risa> <risa> chao. Te chao. Te chao.